con Beatriz Busaniche, que es una experta en estos temas, presidenta de la Fundación Vía Libre. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y arrancamos por la noticia, que es esta suspensión temporaria propuesta por Italia. ¿Y, y cuál es tu posición? ¿Realmente nos amenaza tanto el ChatGPT? Bueno, a ver, primero, muchas gracias. Es un tema que nos apasiona y que tiene tantas aristas que es bastante difícil mm. decir algo... ...que pueda sintetizar todos los usos y los desarrollos de inteligencia artificial que hay y ser correcto, digamos. Eh, ChatGPT es uno de los tantos modelos de sistemas que hay de inteligencia artificial y de aplicaciones. Lo que tiene ChatGPT es que eh, ha sorprendido mucho porque es un producto de una empresa que se llama OpenAI que lo puso a disposición pública claro. eh, y que está todo el mundo jugando con eso. Sí. <ríe> digamos, ¿Quién Haciendo no lo ha probado? Sí. ¿Quién no lo ha intentado? Y evaluando respuestas. Eh, la problemática de la inteligencia artificial supone una, eh, un desafío muy fuerte para los estados y la regulación. Lo que hizo Italia es un poco fuerte, digamos, nos parece que es una medida preventiva eh, ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene un reglamento de protección de datos uh -huh. y no está eh, claro si ChatGPT cumple Exacto. al pie de la letra con la normativa de protección ¿Pero de datos. ¿Dónde impacta eh, eh, licenciada, licenciados? ¿no? Sí, sí. ¿Dónde impacta licenciada en, en, en, en las escuelas, en la educación? ¿En los documentos públicos? ¿En dónde? Impacta en todas partes. Impacta en bueno, cuando vos por ejemplo tenés que dialogar con una atención al cliente no, muy no, probablemente sé, vas a tener una. Digo, ¿cómo? a ver, yo, yo soy el Estado italiano, digo. No, no, no hay chat ¿Cómo, bueno, o sea, ¿Cómo hago para evitar que...? que... Hay, hay unas cuestiones eh, dando vueltas sobre regulación. Eh, hay, todos los estados del mundo están pensando cómo regular. Eh, Biden salió a decir sí, sí. que hay que hacer una regulación en Estados y Unidos, más... que es, que sí, es sí, muy, sí. muy complejo. La Unión Europea, de hecho, es la que está más cerca en este sentido porque ahora en mayo, a finales de mayo, se espera un voto en la Unión Europea a nivel comunitario de una nueva ley de IA. Claro. Y en esa nueva ley de IA, lo primero que se establece es gradientes de impacto. Que ese es el punto. ¿Por qué? Porque una cosa es que cualquiera de nosotros esté jugando con ChatGPT y otra cosa es poner a ChatGPT o algún otro sistema de toma de decisiones automatizadas a tomar decisiones que impactan responder. en la vida de las Ahora, personas. da la sensación, eh, Beatriz, que todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico siempre ha tenido estos impactos en la sociedad y que es muy difícil encontrar las regulaciones adecuadas sin eh, tampoco, bueno, impactar en las libertades individuales y demás. Ahora, ¿cuán riesgoso es esto? Porque lo hemos visto o esta discusión parece un poquito anacrónica, no sé, cuando apareció este, internet, cuando aparecieron las redes sociales, cuando aparecieron, bueno, muchas cosas que este, hoy eh, hacemos de manera automatizada y antes había que a lo mejor pensarlas o recabar información de determinada manera y luego lo Incorporamos y, digamos, la sociedad sigue avanzando. ¿Cuán riesgoso es esto? ¿O qué distinto es a los otros avances tecnológicos que hemos conocido hasta acá, desde el Waze, pasando por este, bueno, las redes? ¿Cuán peligroso es? Bueno, hay, como decía, hay gradientes de riesgo según en qué áreas se las use. Por ejemplo, la Unión Europea establece en este proyecto regulatorio, que entendemos que se va a aprobar ahora en, en mayo, por lo menos hay consensos bastante amplios, eh, que hay una... Parte de, eh, arriba de la pirámide de áreas donde debería prohibirse. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo todo lo que es reconocimiento facial mm. por fuerzas de seguridad en espacio público. San Francisco, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Boston, eh, ciudades donde vive buena parte de quienes desarrollan este tipo de tecnologías, ya prohibieron la utilización de estos sistemas predictivos... ...para la fuerza pública. Pero porque porque se, pueden equivocar, claro, se pueden equivocar... Porque se equivocan de, de, no se de muy mal... De, claro. equivocan muy mal ah. Y eso impacta directamente... a una persona porque tiene determinada característica... ...que machea con Exo. la... Eh, sí. con un ...y no de captura. Exacto. Eh, eh, Exacto. Licencia, lejos está eh, eh, de mí plantear una cosa así fuerte... ...pero le, el, el, la experiencia inmediata nos demuestra que, sea, que, ...que se van autorregulando... No digo que sean inocuas, ¿eh? pero digo que se van autorregulando, ¿no? De la fake news, viste aparece el Papa con el camperón y a los dos minutos aparece sí, esta mentira, sí, sí. aparece, eh, hay un, hay salvo una... que esto sea sí. un paso más que no sabemos, en eh, el, el riesgo yo no lo sé. Yo vuelvo a recomendar el libro de Guillermo Oliveto porque te muestra primero mezcla la historia con las decisiones, el, el, el, el la, el, el hecho de usar el dedo intuitivamente para... Sí, es para cierto usar, que o sea, todo el avance tecnológico eh, se fue incorporando. Sí, sí. Depende, sí. hay áreas donde... Yo escucho por ejemplo, a médicos decir, sí. a médicos vinculados con la uh -huh. tecnología, decir que el chef GBT es, es muy interesante. Sí, pero porque... por otro lado lo escuchas Elon Musk decir, o Pe firmar la carta claro, eh, claro, con y, por y ¿por decir, qué? claro. Sí, no, bueno, es que sabe pero hay una respuesta. Espera, lo de Elon Musk hay una respuesta. Va contra su negocio. Es una sí. respuesta... Pero a eh, Elon, Elon a Musk ¿No? es uno de los financiadores sí. de OpenAI, que claro. es la empresa que está detrás de, de ChatGPT. Pero, qué, eh. a ver, ¿cuál es el miedo? ¿Que, la, que las máquinas sean tan perfectas que reemplacen al, al ser humano en el pensamiento? Eso no existe. Eso no existe. Eso es una mirada hacia futuro que nosotros le criticamos mucho a la carta de Elon Musk y otras eh, mil personalidades, que fue la que, de alguna forma, uh -huh. le dio mucha visibilidad pública. Nosotros, por ejemplo, en, en marzo... En Montevideo sacamos toda la comunidad de desarrollo de ya de América Latina, que es pujante, que hay mucho desarrollo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en México. Eh, sacamos una declaración que se llama Declaración de Montevideo, donde advertimos varias cuestiones. Uno, que los sistemas tienen que ser puestos al servicio de las personas. Es decir, si se van a usar, tiene que haber evaluaciones de impacto, evaluaciones de riesgo. Tiene que haber cuidado también con la cuestión medioambiental. Entrenar estos modelos, los grandes modelos de lenguaje, como es ChatGPT, tiene un impacto ambiental brutal que no estamos viendo. Muchas veces por la pavada de decir, bueno, tengo que generar una imagen para jugar. ¿es? Tiene un impacto en, en el medio ambiente muy fuerte en términos sería? de consum, consumo energético. Ah, consumo sí, energético. Perfecto. En los, eh, eh, lo que se gestiona son tan tremendos claro. volúmenes de información que poner a, a, a hacer cómputo bueno, con esos eso volúmenes de información eso, tiene un impacto ambiental y hoy es que si usa bien, el chat, hoy hoy qué aplicaciones ya está teniendo bueno en todo lo que es atención al cliente por ejemplo casi todo está siendo mediado por eso, algún eso sistema que automatizado bots. Sistemas sí. de diálogo son. De diálogo. Sí, son sistemas de diálogo. Aquí tenemos eh, especialistas que podrían hablar mucho mejor no. que yo de, de cómo funciona. De Luciana en Benotti medicina. en la Universidad de Córdoba, que su medicina especialidad mucho. es sistemas de diálogo, medicina para, por ejemplo, identificación y diagnóstico por imágenes. Uh -huh. Como estos sistemas muchas veces encuentran patrones claro. antes de que eso sea visible al ojo humano, pueden ayudar a identificar. Una enfermedad en un estadio anterior todavía al que hace un técnico Acá eh, hecho experto. Mucho el punto en relación a la educación, creo que no solamente en la Argentina, ¿no? Pero a esto de que eh, de alguna manera se limite la posibilidad del alumno de desarrollar herramientas vinculadas a la investigación, al juicio crítico, a eh, atar conceptos. ¿Es, bueno, en, es el, un mundo, en esto el mundo esto, ¿no? educativo hemos muchas veces tenido ciertos ataques de, de pánico frente a bueno, ahora van a buscar todo en Google sí. y sí. se acabó. Ahora van a a copiar o toda la calculadora. O sea que, bueno, cuando entraron las, las calculadoras a la primaria, también hubo sí. debate. Lo importante acá es saber primero que estos sistemas no piensan ni van a pensar como los humanos. Eh, a veces el concepto de inteligencia artificial esconde algo que es de ficción, que no existe, como decías, Débora. Sí. No existe esto. ¿Cómo se llamaba la película...? Sí. Sí, no. Sí. Eh, hay muchas. Donde no. hablaban con la voz de, de Carlin Johansson. Ah, no, no, de, no la vi. De, hay hay de, muchas. De hecho, prácticamente nuestras ideas sobre no inteligencia artificial están formateadas por la ficción. Sí. Claro. ¿Cómo ayer, sí. claro. Ayer, creo que fue ayer, un especialista nos decía con mucho criterio que los docentes en general, yo agrego también los periodistas, todo en particular, deberíamos prepararnos en vez de tener una. Pero es una poción. No digo que todo el mundo la tenga que tener. ¿eh? En vez de tener una poción reactiva de entrada, incorporar, o sea, ¿no? Claro. Tratemos de prepararnos. De, de formar parte de la conversación. Es más, cuanto más preparados estemos, más y mejor eventualmente vamos a poder regular, ¿no? Eh, por supuesto. La cuestión regulatoria tiene que ser muy cuidadosa, porque no todo es lo mismo. Como decía, la Unión Europea hizo estos cuatro gradientes algunas áreas donde tiene que estar prohibido por ejemplo todo lo que tiene que ver eh, hay una acción ahora de organizaciones de sociedad civil en Europa que están pidiendo que todo lo que es eh, identificación de emociones de las personas a partir del rostro mm. esté dentro de las partes de la regulación de atención, cuidado con esto ¿por qué? porque si te ven tu expresión corporal tu cuerpo y demás y dicen ah, esta persona tiene depresión claro, es o esta persona tiene esta claro, claro, claro, es, que no es, hay... es muy no, sí, problemático de los gestos, es claro, muy, muy claro. problemático problemático y tiene impacto directo sobre la vida ¿Y de las personas. ¿Estamos preocupados en Argentina o todavía no nos importa nada? Esto. No, sí. En Argentina sí. Hay, hay... A ver, es una comunidad pequeña, como... Por supuesto, muchas cosas que son de alta especialización, pero hay un debate, han habido atisbos de políticas públicas, uh -huh. eh, Hay eh, la Agencia de Ciencia y Técnica está trabajando también en un programa sobre esto. Nosotros pensamos más eh, en términos de región, porque eso nos da más claro. potencia. ¿Por qué? Porque están la carrera la llevan China y Estados Unidos, salió ahora China, va a regular fuertemente, Estados Unidos... Está También. pensando regular, que, que Estados Unidos piense regular, está lejos de que llegue a regular porque sabemos claro. cómo funciona la cuestión federal, la cuestión. Es difícil, pero en algún algunos temas ya están siendo regulados. A nivel de, de, de estados, por ejemplo, la prohibición de San Francisco del reconocimiento claro. facial en el espacio público está es bueno, una forma está regulatoria bueno, está bueno, está bueno para de este. Gracias, licenciada. Muchísimas organizado. gracias, Lara. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Eh? Señor,